Cómo pagar tu colegiatura Ingresa a la plataforma de la universidad Ingresa a Pagos Dele clic hacia abajo Ingresa a Talonario de Pagos Elige el mes a pagar Descarga y efectúa el pago